Gabriela y Marta, las nuevas mamás de Príncipe, nuestro integrante de la familia número 3. Tenemos también dos gatitos. Uno se llama Lolo y otra gatica que se llama Lolita. Y ahora son los hermanitos de Príncipe. Llegó a nuestra casa hace más o menos tres meses y estamos muy contentos con él. Dado que su historia inicial pues, nos impactó muchísimo, de pronto, sin mala intención, había sido muy maltratado, pero las huellas de, de eso sí quedaron impresas en su inseguridad, en su temor, en el rechazo a las personas. Y nosotros queríamos darle la oportunidad porque sabíamos que no iba a ser fácil que encontrara un hogar y eso nos lo confirmaron las personas que nos ayudaron en el proceso. Hemos estado muy felices porque hemos visto en ese, en ese transcurrir de estos meses cómo él ha ganado confianza, cada cosita nueva que hace, cada acercamiento, cada batida de colita, todo lo que nos va recibiendo, cómo va reaccionando nos da realmente mucha alegría porque los animales tienen una capacidad increíble recuperación y a pesar de que ellos siempre nos dan su lealtad y su cariño los humanos persistimos en agredirlos y, y maltratarlos y hay que respetar el ritmo en el que él pueda olvidar lo que vivió y lo está logrando es un perro muy pilo y muy tierno nosotros respetamos profundamente el perro lo amamos profundamente y deseamos lo mejor esta día para él en nuestro hogar Podemos decir que se convirtió en un perro feliz. Príncipe duerme con la abuelita. Y como ella lo consiente tanto, acariciándolo, hablándole con una suave voz, porque ella tiene una voz muy dulce, el perro le ha respondido muy bien. Duerme en la camita de ella, se acerca lo más que puede para que ella lo acaricie. Y luego... Sale a hacer sus necesidades muy temprano en la mañana, es supremamente inteligente, receptivo, rápidamente entendió dónde debía hacer sus necesidades y luego eh, pasa toda la mañana con ella, con los gaticos, para después esperar la hora de su almuerzo y su paseo de la tarde en bicicleta. Todo. Cuando vimos el aviso pensamos, bueno, ¿qué vamos a hacer si de pronto Príncipe, por su vida pasada, no se puede adaptar bien a los gaticos? Pero pasó algo maravilloso. En realidad, aunque no son los mejores amigos, han llevado una relación tranquila y comparten los espacios. Pero sí creo que depende de uno convencerse que se puede ayudar al animal y no encontrar excusas para no tenerlo. Nunca pensé que un animal que tuviera dificultades o que hubiera sido maltratado podría ser tan fácil de tener. ¿Qué te ha aportado el perrito a tu, a tu vida? o ¿Cómo te has sentido con él compartiendo Una tu compañía día? muy agradable, necesaria y, y ambos nos desestresamos mutuamente. Es buen guardián, avisa cualquier cosa que se asome a la puerta o a la ventana y cuando siente que llega la mamá, el perro inmediatamente se para en la puerta para recibirla. Uno siente que ellos toman la actitud de ser como los guardianes de ese hogar que ya es de ellos y a mí me alegra que, que ella esté con el perrito porque pues, es una persona ya un poco mayor y son una gran compañía, entonces para una persona como ella que no sale muy seguido, pues es un compañero ideal. Me, me parece bien, bien importante que todos pensemos en, en que los animales son una alternativa muy linda para complementar la familia. Nosotros estamos muy contentas porque es un compañero maravilloso y hay muchos animales que están esperando un hogar y entendiéramos que nos dan tanto ellos a nosotros que es mucho más de lo que nosotros les podemos dar. Y que los vínculos, los valores y los lazos afectivos y emocionales que se pueden tejer complementan la vida de una forma muy linda. Y si es cachorrito y es puro o no es puro, es lo de menos. La raza no, no hace el vínculo. Eh, Para que un hogar sea completo y feliz, yo aconsejo tener una mascota como príncipe.